Bien, ahora vamos a <coughs> ponerle eh, el elemento de placa con su espesor y para eso tenemos primero que irnos a la aplicación de avanzado, entonces aquí hay que buscar la aplicación avanzada de modelado avanzado, se demora un rato en cargar, está cargando. Eh, aparece esta ventana vacía inicialmente no, no no hay nada que hacer entonces hay que hacer un nuevo modelo de elementos finitos y una nueva simulación aquí con esto entonces ahora tenemos que bueno estas opciones para el modelo de elementos finitos que es estructural también hay que esperar que saque el cuadro de diálogo de la, de la nueva simulación entonces aquí aparece la, el cuadro de diálogo de la solución de la solución también estructural con estático lineal eso es lo que queremos le damos aceptar y aquí aparece en el navegador de simulación está el modelo de elementos finitos punto fem y está el, el modelo de la solución con las condiciones que se van a simular antes de avanzar hay que darse cuenta que al crear el tubo extruido en X le puso las tapas entonces tenemos que eliminarlas aquí en la geometría de polígonos está eliminar cara si no está allí buscándolo aquí aparece en las operaciones de cara eliminar la cara seleccionamos esto le damos aplicar y luego por el otro lado también y seleccionamos y aceptar entonces el tubo ya queda sin, sin las tapas verificamos si ahora está destapado efectivamente bien entonces este es el tubo tenemos que hacer la malla entonces, volvemos al isométrico en el isométrico aquí vamos a aquí estamos en, en los controles de malla del, del elemento finito del modelo de elementos finitos entonces a esto va a aparecer acá fíjense aquí están los controles de malla, esto se puede agrandar agrandar aquí vamos a hacer una malla 2D recordemos que el tubo mide un metro y 5 centímetros de diámetro de tal manera que eh, este control acá de 5 centímetros para el tamaño del elemento lo que hace es que busque los elementos lo más grandes posibles queremos un primer modelo sin muchos elementos aquí están los ajustes ponemos aquí este 80 para que haya variación en los tamaños y lo mismo este 32 eh, y le damos aquí seleccionar al objeto y le damos también aceptar Entonces ahí hace una malla, fíjense que es una malla en donde hay diferentes clases de, de elementos, entonces aquí por ejemplo se observan que eh, hay elementos cuadriláteros y también hay elementos triángulos. Bien, a esta malla está hecha de una superficie entonces hay que darle el espesor para darle el espesor nos vamos aquí esto creó el recolector de malla 2d donde está una malla por elementos de placa delgada esa placa delgada hay que ponerle el espesor entonces aquí un clic derecho en editar nos da la opción de ponerle el tipo de elemento de placa editar nuevamente ponerle el espesor acá pechel 1 todo eso está bien y vamos a usar grosor predeterminado 2 milímetros. Aceptar. Vamos a aceptar. Si queremos mirar eh, cómo en efecto lo hizo eh, podemos modificar la visualización. Aquí está editar la visualización y se le puede poner que vea el grosor y el desplazamiento le damos aceptar ahí Entonces fíjense que aquí ya está mostrando el tubo como un sólido podemos ampliar esta parte aquí se observa como está poniendo una visualización del grosor de los elementos de placa eso es útil sin embargo, para aplicar las condiciones de orden nos queda mejor eh, quitarle esa visualización. Entonces vamos a quitárselo, editar la visualización, le quitamos el grosor y aceptar. Aquí lo estamos viendo nuevamente como una superficie.